UPA2 es el reencuentro de estos tres personajes de UPA1, ocho años después, eh, se parece a la realidad eh, y los encuentra cada uno en otro momento de, de, de su profesión y en otro momento también del cine argentino y lo que va a contar esta película que la, es lo que la otra no pudo contar, la otra no, se, no, no, no llegaron a hacer una película, no pudieron hacerlo porque se pelearon antes y en esta sí, van a, van a, poder, van a poder hacerlo una película que si bien retoman el, el proyecto original de Tandil Tromso, se ve transformada por lo que cada uno es ahora, eh, una productora comercial que digamos, se volcó al cine comercial y tiene exigencias de, de género, eh, un director que sigue tratando de, de, de, de armar su universo y contar su universo y esta actriz que, bueno, que tuvo una, una gran carrera, mucha eh, alfombra roja en festivales internacionales que sigue dedicándose al cine con todo, todo lo que eso implica. ¿no? Nos parecía que eran personajes que podían este, volver a, a juntarse y verlos luego de eh, cierto tiempo. A mí especialmente me parece como un lujo poder trabajar una idea en el tiempo real, ¿entendés? O sea, como tomar un mismo motivo, o unos mismos personajes, un mismo pequeño mundo y ver qué pasa con ese mismo mundo, esos mismos personajes diez años después. Eso es lo que estamos haciendo ahora y la verdad que estamos muy contentos. Ahora estamos terminando el primer corte, eh, lo vimos hoy y es fabuloso. el día de hoy justamente eh, creo que es el primer día que se ha hecho ficción dentro de la ficción es decir que se está empezando a rodar esta, esta película este Tandil tronzo es un proyecto que ya viene desde UPA1. Lo que me propone básicamente es hacer de Martínez Lipa, que soy yo. Eh, cosa que me resultó bastante divertida porque justamente era en el contexto de un rodaje y de, y de la construcción de un proyecto. Entonces, este, era una buena oportunidad de sacar todas esas miserias, miedos este, y cuestiones desagradables que tienen los actores este, cuando encaran algo. Es muy difícil saber en nuestros rodajes, con Santi y Cami, cuando se está filmando, cuándo no, cuando estamos dando indicaciones por fuera o cuando estamos actuando que estamos dando indicaciones. En ese caso, este, Santi siempre este, comanda todo porque, claro, él es el director adentro de la ficción, pero a veces, claro, es, es, es el personaje que es más confuso porque no sabe si está dirigiendo porque está dirigiendo de Upa 2 o está dirigiendo a Fernando Solano dentro de la película y entonces es muy divertido porque es muy confuso. Oh, ¿Quién el ¿no? Cámara. Anda. Ah. Escena 3, plano 1, toma 1. Marque. Acción. Eh, Vos seguís la letra acá. Bien. Bueno, y entonces, acá. Es re lindo codirigir, la verdad, porque hay mucha gente que dice, no, que es un lío, que qué sé yo. Me parece también igual que colabora mucho el humor, ¿no? Pero es muy lindo codirigir, a mí me encanta codirigir me parece que lo principal en esta película es que se vea un poco la esencia de, de lo que estamos haciendo ¿no? Este, y que creo que se transmite que es como la, la, la construcción de situaciones este, muy reales este, y disparatadas pero en, en correlación con, con la realidad misma de lo que es este, el, este ámbito del cine este, y de las ambiciones y del querer, este, el de querer ser parte y querer ascender y, y todas esas cosas y a la vez el, el, el hecho de la creación, ¿no? que el, el, el sentido de la creación y de que, con que esa cosa impredecible de qué es lo que a uno lo lleva este, a, a prosperar o a ascender o a ser visto este, o a triunfar, este, que, que uno creo que a veces es casi independiente de lo que, de lo que uno hace o, o es algo que no se puede controlar creo que un poco de eso tiene la película